La lucha contra la pobreza, hasta lograr derrotar la pobreza y que este país está caminando ya por sendas de prosperidad, es nuestro objetivo. Aquí nuestro objetivo no es estar en el gobierno por estar en el gobierno, nuestro objetivo no es estar en el poder por estar en el poder. Nos, nuestro objetivo es transformar Nicaragua, transformar el país, hacer un país próspero, un país donde... Nuestros niños no tengan que levantarse pensando si van a tener para comer el día de hoy o si no los van a sacar de la escuela el día de hoy, como ya no los sacan de la escuela. Si van a tener para la medicina el día de hoy, ya no se tienen que volver a levantar nunca, pensando en eso los padres y los niños. ¿Por qué? Porque ahora los atienden en los hospitales públicos de nuestro país y no son cualquier hospital público, son los buenos hospitales públicos con una buena atención. Entonces, eh, este, este periodo, 60 años de lucha, experiencia en diferentes momentos, posteriormente haber instalado la democracia en este país porque el frente sandinista instaló la democracia el frente sandinista ha sido la primera fuerza y única fuerza política la primera fuerza política que entregó el gobierno después de una derrota electoral en 1990 eso queda sellado para la historia de la misma forma dijo viniendo de ser una fuerza guerrillera, una organización político-militar, el Frente Sandinista, el Comandante Daniel, dijo nosotros vamos a regresar por la vía de los votos al gobierno y así lo hicimos. Y el Comandante Daniel fue guiándonos y tejiendo, ¿verdad? ¿para qué? Para que nosotros en las elecciones de 2006 eh, tuviéramos la posibilidad de regresar en el 2007 a, al gobierno. De tal forma de que este, esta organización tiene todas las ventajas y del, del, toda la experiencia del mundo. Y la experiencia le da todas esas ventajas y sobre todo la aceptación del pueblo nicaragüense. Esta organización tiene la aceptación increíble cuestionable del pueblo nicaragüense. Y la mejor prueba es que después de la enorme cantidad de dinero que invirtieron los delincuentes enemigos de la humanidad y de Nicaragua y que comenzaron y que estimularon a los delincuentes en este país para destruir y para eh, desestabilizar, eh, no pudieron ni podrán. Eso fue lo que pasó. Una organización sólida que responde a un mando inteligente, pensante, que dijo, no, estémonos quietos, ¿Ya? esperemos. Y todos los sandinistas que yo sea paso, somos millones en este país, somos millones en este país, estuvimos con tranquilidad, esperando el momento, ¿verdad? esperando, como dijo el Comandante Ortega, cada cosa tiene su momento preciso y esperando el momento preciso y así lo hicimos. Si aquí la correlación de fuerza y si aquí la revolución no estuviera pegada en el corazón de los nicaragüenses, no es cierto que estuviéramos aquí. Lo que quedó demostrado ahí es que los nicaragüenses tenemos prendida la revolución en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Ahí la tenemos en nuestro corazón, sobre todo. Y entonces, eh, eso nos va a llevar a la victoria. Aquí tenemos democracia. Aquí hay democracia. Aquí hay democracia política, aquí hay democracia económica. Aquí hay democracia completa, hay, hay, hay libertad de pensamiento, aquí hay libertad religiosa, y aquí hay libertad de prensa, y si aquí hay cualquier, sí. cualquier barbaridad. Entonces, estamos construyendo un país que va a lograr vencer la pobreza, la miseria, y que va a ser un país en paz, con tranquilidad, donde cualquier nicaragüense puede avanzar en sus eh, posibilidades. Lo único que tiene es que trabajar, todo lo que tenemos que hacer es trabajar. Y entonces vamos, ¿qué es lo que ofrecemos los sandinistas? ¿Qué es lo que ofrece el Frente Sandinista? A acompañarnos a los nicaragüenses para sacar nuestro país adelante, ir juntos. Ofrecemos continuidad de un modelo transformador, de un modelo que va cambiando las cosas, de un modelo que le está dando la oportunidad a las familias, a los colectivos, a los eh, colectivos comunitarios, a los colectivos de asociatividad, cooperativas, etcétera, le da la oportunidad de desarrollarse, de salir adelante, de hacer sus negocios y avanzar. Claro, eso es negocio que van a traer prosperidad a la familia, a la comunidad y al país entero, a todo el gobierno. Y eso es lo que ofrecemos. Con el mejor candidato, con, o con los mejores candidatos, con la mayor experiencia y con la decisión, la valentía de luchar por salir eh, adelante con Nicaragua. Permítame ir una pausa y luego establecer algunas comparaciones. Ya volvemos, ya regresamos. Doctor, es innegable para, para, para cualquiera, para todos, ¿no? El cambio que ha experimentado Nicaragua, el cambio hacia adelante, ¿no? La transformación que usted mencionaba. Y porque usted, pues, uno de los protagonistas de las luchas de aquellos años, ¿no? Aquellos 16 años, donde eh, estos gobiernos se desentendieron de la cosa pública, pues, es de decir, totalmente... Eh, Tiraron el paquete a los famosos ONG y, y, y se privatizaron todo, las perversidades que hicieron con los hospitales, ¿no? Se le pusieron hospitales privados a la par del público y, y, y ya no digamos el, asumo, el asunto de la falta de medicina, la compra de gasas, hasta las gasas para las operaciones, todo eso que va atrás, doctor, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno recordarlo y saber de dónde venimos, ¿no? Porque... Eh, y yo insisto en esto que pueden decir ah es que el gobierno tiene la obligación de hacerlo no pero no lo hicieron ellos no es decir nunca lo hicieron o sea o sea eh, para que eran el 6% era ciento o sea habían que los chavalos salir a, a batallar es que a luchar. No, no solo no lo hicieron ¿no? Ajá, ajá. sino que fueron arrebatándolo tratando de arrebatárselo uh -huh. al pueblo nicaragüense correcto correcto imagínate es decir cuántas veces lo hemos dicho aquí que el presupuesto de salud que tenía la revolución en guerra, en los últimos uh -huh. tres años, cuando había la guerra, era de 135 millones de dólares, y, y la señora que agarró el gobierno para aplicar las medidas neoliberales lo redujo de un año para otro a 70 millones, a la a mitad. La mitad sí. Es decir, naturalmente, que a partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó en el sector salud?, que usted nicaragüense no se le puede olvidar a los que ya tienen esa edad y contárselo a los muchachos, usted tenía que sacar de su bolsillo para comprar las medicinas, para que lo atendieran, es decir, era eh, una cosa que entonces quitaron y se fueron cayendo las cosas, era un desastre. Acordémonos cómo salían las fotos de las instalaciones de salud, centros de salud, hospitales, una cosa terrible, esa es la verdad. No se, se cerraron las escuelas tecnológicas, las escuelas técnicas pues, de, claro, de claro. salud, los polizales que le hacer, los cerraron. Fueron arrebatando cosas, acuérdense las carreteras, Alberto, hay que acordarse sí, aquella destrucción desmantelada si venían a Managua de Managua, ibas a León y te ibas por lo que le llamamos la carretera vieja que es la carretera ya que agarra por los cedros por esa zona este eso eran cuatro horas, y si es que sí, es una sí, cosa sí, terrible sí y eso que la habían le había, la habían reparado pero se robaron los reales sí. se robaron todo el dinero y entonces la reparación no aguantó un invierno La del guasaule también la del guasaule. La, la, la, la, por todos lados la de la, de la otra que era todo. por carazo que llevas para el lado de, de las playas entonces, ahí, sí. ahora ahora los nicaragüenses eso no lo podemos olvidar y tenemos que estar orgullosos porque si ustedes miran para el sur encuentran una carretera sur amplia ¿verdad? hasta las fronteras. Si miran para occidente, encuentran carretera buena hasta la frontera. Si miran para el norte, encuentran lo mismo. Y la red vial es de las mejores, es la mejor de Centroamérica y es de las mejores de Latinoamérica, la verdad es esa. Entonces, vos vas comparando en salud, Veamos qué es lo que había y veamos lo que hay ahora. Ahora, lo que hay ahora son hospitales que ya están, los 17 nuevos hospitales que se construyeron, pero además estamos haciendo hospitales que ya van a abrir dentro de unos meses. El hospital de Chinandega, el Mauricio de la de Chinandega, un hospital moderno, may, más, de mayor tamaño y más moderno que el propio Hospital Bell Spice. Eso va a tener en Chinandega. León, ese va a ser el hospital, el, el, los Cardanilos Rosales, que se está construyendo y que se va a terminar el, el, el año que viene. Ese hospital es el más grande de Centroamérica, va a ser el más grande de Centroamérica y con todas las modernidades del caso esas son las realidades el de Ocotal Ocotaleños, los segovianos saben que se está construyendo un hospital moderno un hospital con todas las de la ley Bilwi, ahí está en el proceso de construcción y de pronto tenés hospitales Entonces, esas son las realidades aquí nosotros, en esta contienda electoral, no vamos a votar por una gorra por una camiseta, vamos a votar por por nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que son más hospitales, que son buenas carreteras. Ahorita, para que todos los televidentes se, se, se, se recuerden y se den cuenta, aquí Alberto me tiene con un montón de focos, que me tienen ciego, un montón de focos. Eso no podía verse antes del 2007. Si, si aquí habían apagones de ocho horas, es decir, esta era una Nicaragua oscura en la oscuridad del neoliberalismo. Apagones de ocho horas, de 12 horas, es decir, y, y, y, ¿a quién le importaba? ¿Cuál de todos esos de apellidos oligarcas le, les importaba lo que pasaba? no les no, no le importaba nada, mientras que la gente estaba en la oscurana, pero también estaba en la oscurana del saber, ¿por qué? Porque aquí las escuelas se estaban cayendo, los niños tenían que abandonar las escuelas porque los neoliberales inventaron una cosa que se llamaba autonomía escolar, que era que las escuelas, la autonomía... No era más de que el presupuesto de la República ya no le iba a dar dinero al Ministerio de Educación para las escuelas, sino que los padres eran autónomos porque tenían que recoger dinero, pagar para, para tener la escuela. Es decir, eso, eso es una aberración, eso es un crimen lo que hicieron, lo que hicieron los neoliberales. Y el pueblo de Nicaragua no quiere regresar a. A eso. Y ese ministro allá ando yendo, y ese ministro se volvió millonario de acuerdo con aquellos años, así se conoció, ¿no? Ahí anda, ahí anda como lo que es, sí, como, como una rata que salió ahí. Es decir, eh, porque corrió a los maestros, eh, eh, inventó cosas. eso era con los libros. Oíme, es, Ajá. Sí, sí, sí, sí, sí hay, no hay eso pero ahora estamos, estamos en, en, en una Nicaragua donde hay luz. El término físico está iluminada, aquí no hay apagones, a menos de que hayan apagones en, en otros lados de Centroamérica o el interconectado que le llaman, pero aquí en Nicaragua no hay apagones, ¿Ah? hay luz permanentemente, está iluminada y también hay luz del, de la educación, del saber, porque los niños van a la escuela, no lo sacan por, y en escuela reciben su merienda escolar y en la escuela recibe su mochilita ¿verdad? Y, y, y ahí están. Entonces yo creo que esas comparaciones son, eh, eh, digamos, no nos podemos olvidar en estos momentos de nuestra decisión ¿verdad? de continuidad. Aquí tenemos que continuar para que este país salga totalmente de, de la pobreza totalmente a ver los buses que fueron los buses que encontramos no le no le permitían a las cooperativas renovar ¿verdad? no les daban el habano no porque, el... porque bendito dios que son son, son eh, en los buses urbanos son eh, privados en manos de cooperativas de colectivos claro. ¿verdad? que tienen eh, una responsabilidad social con la cual cumplen y entonces se ha logrado tener el acuerdo necesario para mantener en Managua para que centenares de miles si no millones de personas diariamente viajen con un pasaje subsidiado a más de la mitad. ¿Eh? Los 250 del BU. Sí, sí, sí. Es decir, eso es, eso es solo en revolución. Y de pronto mejorando la flota. Claro, Apareciendo claro. nuevas unidades. Entonces, creo que eso son comparaciones. Es decir, a, a, a nosotros nos dejaron eh, totalmente desmantelado este país. ¿verdad? El comandante Ortega agarró este país en el 2007 un país desmantelado sin luz sin carretera sin salud sin educación sin transporte eh, urbano colectivo decente sin sin transporte interurbano des, eh, aceptable ¿verdad? porque además nadie quería meter un vehículo para andar en una carretera que se lo iban a destruir en cualquier momento y el comandante ortega con su Visión y con la conducción del gobierno del Frente Sandinista ha venido transformando todo eso totalmente transformando toda esa situación y ahora lo que encontramos es una situación totalmente opuesta y vamos a continuar transformando la realidad de este país por eso es que decimos, este es un modelo transformador donde todos tenemos que aportar y aquí ese, esas son, en realidad ya no digamos, en las formaciones universitarias. Y, ¿Sabes? Un día de esto, por alguna razón me tocó ver cómo estábamos en el hospital dermatológico. Ah, bueno, la razón es que, es que el comandante Ortega estaba eh, pendiente de que se va a... A mejorar, acuérdate que esa parte se destruyó, que hubo un, un tornado, hubo un que entonces ya se está buscando para que, eh, y eso es orientación del comandante, para que el hospital dermatológico, el centro nacional de dermatología, este se componga y dé un paso de calidad. Yo estábamos revisando, si nosotros encontramos tres dermatólogos ahí, tres sí. dermatólogos, no los 11 compañeros que están trabajando hoy, ahí, dando consultas dermatológicas. Es decir, esas eran las realidades en que nos mantenían los gobiernos neoliberales. Decir, yo sí no me aburro de repetir, porque es una cosa que me quedó grabado, que en 1990, Alberto, al revisar la nómina de salud, vos tenías en nómina 21.600 trabajadores. Esta era la nómina de salud. Y en el 2006, 2007, cuando se estaba haciendo el, el, traspaso. el traspaso. Entonces, vemos la nómina. 21.600 trabajadores. Era exactamente... exactamente lo mismo. Es decir, nunca creció. No. La, la, población la población crecía, crecía y, y, los, ellos... y los trabajadores. Esa, esa, esa, esa era la realidad. ¿Me entendés? Entonces, eh, porque, porque eso es el neoliberalismo, entonces no solo no invirtieron para el pueblo, no solo no fueron avanzando, no imagínate que ya digamos que iban a poner este internet en los parques o que iban a mejorar. Eran un parque, parque sí, claro, sí estaban. y vos eh, te acordás cómo eran. Luis Alfonso, ¿verdad? Que era la cueva de delincuentes. Sí. Pues, sí. Y los parques eran, eran un peligro para los niños, sí, porque sí. eran unos, los juegos de, eran de lata de, de metal y, y estaban, eh, prácticamente eran filos. Se vinieron cambiando y, van, y se va a seguir y hay que estar pendiente que, que si hace falta alguno o que si hay que cambiar. Pero esa es la realidad y con internet, ¿qué van a Imagínate que iban a hacer eso. Eh, estos noches, esto lo que buscaban era robar. No, bueno, sí, o sea, sí, sí, es claro? decir, la misma conducta que tuvieron de destrucción y de robo. Porque todos estos delincuentes no solo actuaron con, de, con destrucción, se robaron hasta los reales que le dieron para, para atacarnos, pues. Claro. Se lo robaron todo, ya, ya estaban trasladados de cuenta. Esa misma conducta es la de siempre, de, de esta oligarquía. Nosotros, yo, yo creo que aquí estoy seguro que el pueblo ya nunca va a volver a ser engañado. Aquí, conscientemente, todos nosotros vamos a ir a votar por la decisión de sacar el país de la pobreza, por tener un país con luz, por tener un país con niños alegres en las escuelas, por tener un país con seguridad de que vas a ir a un hospital y te atiendan, por tener un país donde un domingo puedes buscar un vehículo o algo y salir por una buena carretera a pasear. Es decir Aquí eso es lo, un país donde tu, chaval lo que tiene, quiere seguir estudiando puede ir a, a la universidad donde está el 6% está llegando y ampliando cosa que quisieron destruir es decir, esa es la verdad sí sí pero hay que trabajar aquí va trabajando no doctor ah no te estoy diciendo que todo esto uh -huh. se hace con el trabajo de todos los nicaragüenses entonces, y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos y lo quiero decir nuevamente, la gran ventaja es que tenemos al compañero Daniel, al compañero Rosario, al frente, al frente Sandinista y todos los nicaragüenses alrededor trabajando junto a ellos, con ellos, todos juntos para sacar adelante este país. Yo le agradezco doctor, este. gracias por habernos acompañado esta mañana.